Guajmusla Juan, pa un panemia, iguan u meme <tose> y no Ni ma iscoacuquitac, un pa'capanovaya Jesús, uquisto. Shquitaca un tlacat, un yejua y borreguito Dios. Dios ocuatitlan para que wentlazisque, que ensen borreguito. qué más iscoacún meme gino no Juan Juan, ucacque uquisto, yguauquisto, oyac iwan Jesús. Qué mas Jesús son trachisí quitlapan, ni mañeca o quitak quitlapan uyá yahungo me mehtlakame oquimihli. ¿Lino no ingiteste mowá? Yehuame oquimihli que. Te mastiques que. Jesús oquimihli. Su alaga ni más quitakame. Qué mas ni ma oquitak que ni ma un panyi wangonuká que hasta caman otra juak pampayetio trak katka y Sede y Juan me junto Meme huan, uya Jesus, y Juan Ucáquez en Cristo Juan, Ni y Juan Muya Jesús y toca Catca Andrés y Juan Igneo Simón Pedro. Andrés, haz tu joya o que Simón o a Ni Niman o Yo tengo que un Mesías. Y es Juan Cristo, es Cristo, y Juan Dios o que le que más Andrés o cuica Simón, ni Campanemilla Jesús, ni más Jesús o quitac o Dejó Simón, y con el honás, pero motocalles Cefas. Y es Juan Cristo Pedro. guasmosla Jesús o Cristo para allá Galilea, ni más que Felipe Felipe o la Nuan no Felipe chanes catca y pan un calpan y toca Andrés, Niman pedro. Qué más Felipe huya, ni mauquinestis natanael, ni ma Yo uquizli. Yo ticnestiques un tlácatli con oquetenes moisés y panon amamusti de un tlanaguatilti, ni manontio trastoques y techcopo o traspiloque. In Jesús y con José José, Juan chanes y pan calpan y toca Nazaret. Qué más Natanael uquisto. Y Juan Chanti Nazaret, hueles quizás, se y Juan Tepa Lewis Felipe o Quisli. ¿Cuál es la ni más que está Y Juan Jesús o Quitac Nathanael, Yequinis y Villaya o Quisto. Ni cañasla sin Juan Melabo que Hebreo, y Juan Chcaman la Cacayaba. ¿Qué más Nathanael o Quitlastolti? ¿Quién tiene chismatí? Ni más Jesús o y cuando Felipe se me snota, no tengo un niño más que que tiene y toca Dios tiene niño que no tiene niño que tejo a ti que no tiene niño que no tiene niño que no tiene niño que no tiene que tiene y que tleme me lavo que no me chilea, y que no me la postias, o ni el huica que ni y ángeles dios, tlescos ni mantemos que es no pan, y es cuando noche